Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estén escuchando este video Que yo, como verán, lo, lo estoy grabando de noche Se me nota en los lentes eh, La luz en los lentes Bueno eh, Hoy, eh, la anteúltima clase del año De este año 2022 En estos videos short eh, prometidos vídeos cortos así que para que no perdamos el contacto te pido entra a nuestro gran portal de astrología patagoniaastral.com hazte miembro es gratuito no te cuesta nada suscríbete al canal y dale clic a la campanita así te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo ya que ahora no va a haber vídeos diarios eh, dale like al video si te gustó te gusta este video que te estoy haciendo con tanto amor para vos, para vos eh, y eh, seguime en Instagram eh, súmate al grupo de Telegram t.me barra curso de astrología así, todo junto curso de astrología sin acento en la i nos vas a encontrar somos más de 600 los miembros del curso de astrología bueno <tose> Ahora sí, eh, vamos a esta carta, eh, nada, de mi ídolo máximo, eh, Sol, Trígono, Luna, para explicar cómo juegan los trígonos en una carta real. Los trígonos, como yo les dije, son grandes aperturas, ya se los aclaré, y esta carta que ustedes ven acá eh, es la carta de Diego Armando Maradona el futbolista más grande de todos los tiempos el ser humano más grande de todos amo a Maradona nunca se los había dicho lo amo, lo amo a Maradona eh, genio total Maradona eh, bueno Acá tenemos, eh, sacamos a Quirón y dejamos los planetas que nos importan, que son el Sol a 6 grados de escorpio, casi 7, 659 de escorpio, y la Luna a 16 grados de Pisces. Está justo, justo, justo en un trígono decreciente, porque... Eh, estuvo en trígono cerrado cuando estuvo a 7 grados de Piscis la luna. Entonces acá ya está prácticamente saliendo del trígono por unos minutitos y ya no era un trígono. Pero bueno, nació con este gran trígono, con esta gran apertura entre su sol, en Escorpio, en casa 12, la casa 12 en Libra, y su luna en Piscis, en casa 5 en Piscis. Y a ver qué nos dice. Solo en casa 12, sensible, insatisfecho y encerrado. Casa 12 en Libra, talentoso. Eh. Le afecta la soledad. Eh, siempre se encuentra con dificultades ante la soledad. Eso es Casa 12 en Libra. Sol en Escorpio. Sexuales. Investigadores. Profundos. Obsesivos. Vengativos. Crueles. Luna en Casa 5. Lúdico. Juegos. Sincero. Jovial. Casa 5 en Pisces, enigmático, magnético, escapista. Luna en Pisces, perdón, le pegué el micrófono. Luna en Pisces, intuitivo, idealista, hipersensible, depresivo, vulnerable, victimización, autovictimización. Como yo les decía antes, el trígono es siempre una gran apertura a la energía de los astros que estén en juego ese ser sensible e insatisfecho que, que le daba ese sol en la casa 12 ¿sí? que lo hacía obsesivo ¿sí? sol en escorpio eh, y que le daba talento talento para qué para sentir lo lúdico, talento, casa 2 en Libra, casa 5 en Pisces, eh, eh, perdón, Luna en casa 5, eh, lo lúdico, el juego, ¿sí? el jugar al fútbol. Es lo que hacía de él un hipersensible, con una gran personalidad muy magnética, que lo hizo, lo llevó, ese mismo magnetismo, ese mismo eh, eh, eso de que la gente se acercaba, pero él seguía sintiendo esa soledad que se siente con, el, con la casa 12 en Libra y que le crea tantas dific, dificultades, lo llevó a buscar el escapismo Casa 5 en Pisces ¿en qué? en cosas recreativas en este caso drogas eh, y así terminó no solo su carrera sino su vida lamentablemente tal vez si no hubiera caído en ese escapismo tal vez hubiera vivido muchos años más bueno <coughs> Les acabo de dar un ejemplo práctico de lo que es un trígono. Mañana, en la última clase de este año 2022, vamos a ver lo, en un ejemplo eh, práctico lo que es una oposición. Y con eso finalizamos este año. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Nos amo. Nos volvemos a encontrar mañana. Claro que sí, para decirnos, además de la, cómo juega una oposición en la carta natal de un famoso, para decirnos feliz año nuevo. Chao, hasta mañana.